La situación que atraviesa el Hospital Manuel de Luna en el municipio Gaspar Hernández preocupa al sector salud. El área de emergencias, las habitaciones y diferentes espacios carecen de las condiciones necesarias para ofrecer un buen servicio. El personal que labora es escaso. Usted está haciendo la función de servicio al cliente y entonces, ¿cómo es la cosa? Si viene un parto, también tengo que ir al parto, porque todo es todo aquí en la sala. Y... Y si viene un parto, tenemos que ocupar el médico de servicio que está en emergencia para que venga a hacer el parto. Entonces, emergencia, se queda solo porque no hay más médico. Entonces, el doctor de emergencia sube a atender el parto y se queda en emergencia solo. Un desastre. ¿Su nombre cuál es? María. Gracias, María. Y el tú tuviste el portero que tenemos ahí, tuviste el cajo blanco que estaba intentado. Lo voy a decir así. Este ya dice que está de, en la puerta, porque ellos pagan servicio, entonces él no, él, ellos no dan ni para, un, ni para un servicio, porque no pueden dar servicio. Cuando viene un rebote, no saben lo que van a hacer. Me dicen que la ambulancia tampoco está disponible, no tienen ambulancia. Ah, sí. Bueno, yo en, yo en ambulancia, pero me dicen que es de un patronato. De no del hospital. Está bien, gracias María hacen llamado al gobierno para solucionar la problemática que le afecta a todos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.